es el referente a After Effects, es una breve explicación eh, o introducción al, al software y esta nos va a permitir de alguna forma entender eh, cuáles son los procesos que se necesitan para generar animaciones, tiene algunas simulaciones en 3D, pero básicamente son para cuestiones de movimiento, realmente After Effects lo que hace es hacer animaciones en 2D. Bueno, vamos a iniciar explicando eh, la parte de los archivos y las composiciones. Un archivo o proyecto es aquel que nos va a permitir englobar una serie de documentos eh, e integrarlos en un proyecto de animación y o de video. Y este archivo puede estar eh, compuesto por varias composiciones. Si ya, los que ya tuvimos la oportunidad de trabajar con Premiere, sabemos que eh, se trabaja con secuencias. Entonces, más o menos es el mismo, la misma mecánica, el mismo procedimiento. Sin embargo, aquí vamos a trabajar con composiciones en, en After Effects. Entonces, vamos a ir al menú Composición y vamos a darle donde dice Nueva Composición o la clave de atajo sería comando N. Eh, la primera composición eh, siempre va a aparecer, siempre van a aparecer con esta eh, eh, abreviatura comp1, comp2 o comp3 Comp según sea la cantidad de composiciones que se generan en un proyecto. En este caso le voy a dar un nombre, simplemente para eh, caracterizarla o, o diferenciarla de las otras. Le voy a poner compo composición base, y eh, bueno, aquí vamos a ver, a, a ver las, las opciones de ajuste que son importantes. ¿no? Entonces aquí el ajuste predeterminado el, el, es el NTSCDB, como sabemos todos, este es un, un formato de, de, de imagen o de archivo eh, muy pequeño, 720x480 píxeles que se utilizaba en las pantallas de hace, o sea, por un poco más de una década. Entonces, es un formato con el cual podemos trabajar muy cómodamente y el cual también nos va a permitir cargar eh, imágenes igual de pequeñas y eh, utilizar menos recursos de memoria RAM y también por lo tanto, generar archivos pequeños. Entonces, para este fin voy a seguir utilizando este, pero bueno, aquí podemos ver eh, que hay una serie de formatos que nos van a permitir también eh, trabajar con otras, eh, otro, otras dimensiones o con otros formatos. ¿no? Por ejemplo, podría ocupar este formato eh, HDTV, que es de 1080 por eh, 1920 píxeles de ancho. ¿no? Que este es un formato más común y que ya se utiliza eh, para archivos en HD ¿no? Y a, de a partir de esto bueno, vamos a contar archivos eh, con, eh, De 4K y más ¿no? Y esto obviamente va a definir eh, Tamaños de pantalla mucho más grandes ¿no? Pero bueno, para los fines Si ustedes quisieran trabajar por ejemplo con, con tamaños más pequeños Incluso para archivos que se van a mostrar En, en celular o, o en tablets ¿no? Podrían ocupar en formatos todavía más pequeños ¿no? Y los cuales también se pueden personalizar A través de esta opción yo lo voy a dejar en el que tenía previamente, pero era, eh, creo que era importante dar la explicación. Lo vamos a dejar en NTSCDB, un formato muy pequeño, pero que nos va a permitir, insisto, para agilizar el, el trabajo en estos momentos. Entonces, la, la anchura 720, altura eh, 480, eh, eh, vamos a dejar estos, eh, proporción de píxeles, que es la que corresponde a este formato, la dejamos así, son... Eh, eh, de archivo o de imagen hay que tomar en cuenta que si sí pudiera variar un poco por ejemplo si le doy aquí 1.21 esta pantalla ancha a veces eh, suele deformarse un poquito eh, la misma para ajustarse a un, una pantalla un poco más larga no eh, más ancha como como el nombre lo expresa entonces eh, lo voy a dejar con las proporciones para que no se deforme tanto mi imagen la velocidad de fotogramas, normalmente es de 29.97 es decir, 30 fotogramas por segundo. Y eh, eh, esto es importante, la resolución que se maneja. En este caso, yo voy a, a, a dejarlo eh, en, la en la resolución de un medio, sobre todo porque estoy pensando que esta resolución es únicamente para vista previa. Cuando nosotros vamos a mandar a, a exportar este archivo ya como un video, como una animación, entonces ya podríamos darle una resolución completa. Incluso podríamos darle menos si es que nuestra máquina tuviera algunos problemas de lentitud cuando estamos ejecutando las animaciones, entonces podemos ocupar estos recursos. Pero para poder tener un poquito más de certeza de lo que estamos animando y de la calidad de los gráficos, yo sugiero dejarlo esto como, como aparece aquí. ¿no? Entonces aquí eh, eh, tenemos el, el código de tiempo de inicio, en qué segundo va a iniciar nuestra eh, animación pero sobre todo este punto, este lo vamos a ver un poco más adelante, y el que nos interesa aquí es este, ¿no? Es el, es el de la duración, vienen desde horas, minutos, segundos y centésimas de segundo, ¿no? décimas y centésimas de segundo. Eh, este sería como la duración, aquí, como podemos apreciar, tengo 3 segundos de duración, lo voy a cambiar para fines prácticos a 5 segundos, y ahorita vamos a ver cómo funciona esto. El color de fondo por default aparece siempre en blanco, en, perdón, en negro, eh, ahorita ya no cambia a negro pero lo, puedo, puedo, lo podemos poner en cualquier color recordemos que eh, en esencia cuando nosotros estamos trabajando colores en, en gráficos o por pantalla lo idóneo sería utilizar colores eh, neutros o, o colores eh, no tan satinados de colores brillantes ¿no? que esto lo único que hace es generar molestias eh, a la vista sobre todo cuando trabajamos o cuando estamos visualizando nuestros medios en lugares oscuros entonces yo sugiero que buscamos un color neutro y eh, alguno que tienda, por ejemplo, al gris o al verde, esto voy a dejar como referencia, simplemente para saber que así cambie el color de fondo. ¿no? Y aquí viene una nomenclatura como gris, a amarillo, pálido, amarillo. ¿no? Entonces, bueno, este yo lo podría cambiar, todos todas formas podría cambiar el color eh, o podría eh, volver a modificarlo en el momento en el que yo deseara. ¿no? Vamos a darle a aceptar y ya tenemos nuestra primer composición. Puedo hacer las composiciones que quieran y también puedo irles ajustando las... Eh, puedo ir modificando los ajustes. Aquí me dice la información del archivo 720x480 y eh, ahorita lo puedo modificar eh, directamente desde el menú composición y donde vienen ajustes de composición. Eh, viene toda la información que ya habíamos visto. ¿Qué podría yo cambiar aquí que resultara más importante? Bueno, si yo ya tenía planeado un proyecto, difícilmente voy a cambiar las dimensiones de 720x480, pero sí podría cambiar, por ejemplo, el tiempo. Y aquí quiero eh, comentar que yo les había dicho que era de 5 segundos, más bien son 50. Eh, eh, y De hecho, aquí lo podemos ver en la línea de tiempo. Eh, tengo 10, 20, 30, eh, una S que significa eh, segundos, obviamente, pero también podría ahí trabajar directamente con frames, ¿no? entre más cerca me coloque, fíjense bien, aquí tengo ya eh, es, es, esta parte acá abajo, este deslizar me va a permitir acercarme o alejarme a la línea de tiempo según sean mis necesidades, y como podemos observar, eh, entre más cerca estoy, pues cambia la, la unidad de medida aquí estoy en, antes estaba de 10 en 10, ahora estoy por segundos, y si la acerco más, ya la voy a poder ver por eh, frames, no, esa sería la otra posibilidad, aquí ya, ya no tiene S's, tiene F's, un frame, dos frames, tres frames, de tal forma que 30 segundos equivaldría a este eh, un segundo, no. aquí tengo 30 frames y esto equivaldría a un segundo. Bueno, voy a agregar una segunda composición, de hecho voy a, voy a ajustar el, el tiempo a esta primera, lo vamos a dejar ahora sí, voy a acercarme, y lo voy a poner a dejar en 5 segundos. Le damos a aceptar y verificamos cómo, cómo, cómo ya se ve mi línea de tiempo. Aquí tengo hasta 5 segundos en mi línea de tiempo. Okay. El siguiente punto sería entonces establecer cómo colocar una segunda composición. Eh, más adelante hablaremos de composiciones anidadas. Es decir, cómo agregar o incrustar una composición dentro de una eh, composición eh, previamente realizada. Voy a hacer una nueva composición, entonces. Y aquí le voy a poner. Composición 2. Le voy a poner secundaria, pero vamos a ocupar nombres más cortos. Y también lo veo. También mide 2 segundos. Es muy 5 segundos. Es muy importante eh, considerar cuánto eh, tiene de duración cada una de estas secuencias. Sobre todo porque si en algún momento las vamos a anidar. Hay que verificar que el tiempo nos permita colocar eh, una composición dentro de otra. No puedo colocar una composición que mide 5 segundos dentro de una que mide 13. Entonces hay que tener eh, siempre presente eh, que el tiempo tiene que ser compatible entre las composiciones distintas. ¿no? O incluso las puedo colocar una y después la otra... Pero eh, siempre hay que tomar en cuenta y revisar este dato previamente a su, su ejecución o, re, o corregirlo en caso de ser necesario. ¿no? Yo les sugiero que nunca no hagan composiciones más grandes de lo que realmente se requiere. Esta la voy a dejar de 4 segundos simplemente para tener esa referencia y le voy a cambiar el color también para tener un, una referencia del fondo. Lo voy a poner en color brillante, nada más común, para poderlas distinguir. ¿no? Recordemos que no, no es muy recomendable colocar colores brillantes en las composiciones entonces acá, acá abajo tengo ya eh, mis eh, en esta ventana tengo mis composiciones ¿sí? de aquí me muevo de una a otra acá arriba tengo una especie de navegador con la información de las composiciones y también puedo irme cambiando de eh, composición simplemente dando doble clic aquí acá abajo me está indicando que estoy en la composición 2 pero no puedo cambiar a la composición base por eso las puse diferentes colores para poder distinguir en cuál estoy ubicada. O también acá arriba puedo moverme de una a otra eh, dando doble clic. ¿no? Entonces son las diferentes formas de movernos. Y eh, eh, ya podría yo empezar a, a generar objetos dentro de mis eh, animaciones. Entonces esta, eh, esta sería, acá arriba tengo mi caja de herramientas. Vamos a revisar todavía la parte de la interfaz. Aquí tengo... Eh, los elementos con los que puedo empezar a trabajar y eh, puedo eh, desplazar la información según sean mis necesidades. Puedo mover el tamaño de las ventanas eh, según el, el ajuste requerido o, como ya sabemos, modificar los espacios de trabajo. Aquí estoy trabajando con el espacio de efectos, pero podría eh, trabajar, por ejemplo, con el espacio de animación. Vamos a ver cómo cambia. Realmente el cambio fue mí mínimo. Pero bueno, así me puedo eh, estar moviendo. O acá arriba también puedo navegar entre los espacios de trabajo, eh, simplemente dando clics. y eh, O incluso también podría personalizarlo. Lo voy a dejar en, en la ventana de eh, la opción de animación, que era la que tenía en segunda instancia. Y ahora incluso también podré ocultar algunos de estos paneles en caso de ser necesario, ¿no? Recordemos que una de las cosas que son eh, eh, recomendadas, una de las cosas recomendadas cuando trabajamos con video y con animación, es de preferencia tener dos pantallas y que sean de buen tamaño porque, como ya vimos, algunas de estas herramientas eh, tienen eh, información muy pequeña. ¿no? Bueno, el siguiente punto importante sería, estas son composiciones. ¿no? ¿Cómo puedo eh, eh, trabajar o, o, o empezar a eh, incluir o, o colocar elementos gráficos para su posible animación. Bueno, eh, una de las ventajas que tiene After es que puede trabajar también con, con vectores, como con mapas de bits. Entonces, ahorita me voy a dar la tarea de colocar un archivo y lo voy a incrustar en, en, estas, eh, en, en la interfaz de alguna de mis composiciones. Entonces, es importante colocarlo. Puedo darle doble clic en este cuadro o puedo este, presionar las teclas Comando y voy a irme al, al, eh, a una ventana que ya había hecho para esta práctica y voy a incorporar esta, tengo dos opciones, esta que viene en, en un formato más grande y esta que viene en 720x480. Yo siempre les recomiendo que las, eh, los gráficos que van a colocar estén hechos del mismo tamaño que las eh, composiciones que ustedes van a hacer. Esto para evitar que los objetos se deformen una vez que los colocan. Entonces voy a seleccionar este y vamos a ver las diferentes posibilidades. Aquí viene eh, la, la opción que dice eh, todos los archivos aceptables. Esa lo vamos a dejar así por default. No es, está de más incluso colo, eh, ver aquí las, las opciones. Pero lo que sí nos importa es esto, donde dice, ¿cómo lo voy a, a, a importar? Bueno, tenemos dos Opciones, una que es eh, eh, eh, la de composición, ¿no? que me, una que me conserva los tamaños de capa, ¿no? es decir, los, los tamaños con los cuales están realizadas las capas de mi proyecto, o simplemente la que es de composición. Si ya tenemos los archivos compatibles en tamaño, no tendría ningún problema por colocarla de abajo. ¿no? Esto si es una composición, entonces estaría generando una tercera composición. Vamos a hacerlo, voy a importar por composición y le voy a dar... Y vamos a alcanzar a apreciar aquí en mi, en mi ventana. Voy a mover un poco esta información. Y aquí me dice que este, por default, aquí está, ahora sí, eh, es, va a aparecer con el nombre del archivo ¿no? y eh, la va a acompañar. Eh, aquí la duración es de, de... Me va a respetar la última que se hizo, que fue de 4 segundos. Otro punto importante aquí es que me va a incluir una carpeta con los gráficos que eh, eh, eh, se utilizaron para llevar a cabo esta composición. Obviamente desde Illustrator usted nada más hicieron un archivo con extensión ahí, pero como lo importé como composición, ya me generó una tercera composición para la redundancia, con el nombre del gráfico que viene en Illustrator. Entonces, esta es una posibilidad también de trabajar. Yo creo que es la más recomendable, porque además de que ya tengo una composición hecha por default con las dimensiones que requiero, también me incluye la información gráfica. Y la otra opción, voy a presionar comando I, sería eh, llamar solamente el archivo de Illustrator, ¿no? Entonces lo voy a poner, en lugar de usar las opciones de composición, voy a ocuparlo como material de archivo. Vamos a ver cuál sería la diferencia. Antes de esto, me voy a colocar en composición base, Ahí está, ya lo, la distinguimos por el color de la interfaz y después voy a eh, colocar mi material de archivo. ¿no? Entonces, selecciono el mismo documento simplemente para ver las, las diferencias. Le doy a abrir y otra vez me pregunta si lo quiero eh, traer como composición o como material de archivo. Me pregunta también si quiero traerme las capas fusionadas o si me quiero traer alguna capa eh, en concreto de mi documento de Illustrator. En este caso el archivo eh, Wolfsburg solamente tiene eh, una capa en, para en su haber, entonces no me muestra las demás. Eh, entonces, eh, le puedo decir que si lo quiero del tamaño de la capa o del tamaño del documento, si esto sí es importante. Si lo traigo del tamaño de la capa, me va a traer solamente el documento y no todo el, el entorno que gira alrededor del objeto. Ahorita vamos a comparar se va a traerlo como tamaño de la capa y... Eh, voy a traerlo como capas fusionadas, aunque no tengo nada. Eh, este, así, no, vamos a traerlo como este, sí, para que me, me respete el tamaño de la capa. Y le vamos a dar a aceptar. Ahí está. Y si se fijan, lo único que me importó fue el archivo de Illustrator. Vamos a darle un vistazo. Me voy a acercar un poco. Y aquí está, ¿no? Diseño de vector que pesa 93 KB. Y... Eh, es el mismo nombre, ya vimos exactamente lo mismo que viene acá. Aquí me dice que vienen capas y aquí me dice que eh, nada más es un documento de Illustrator. Entonces vamos a dejarlo momentáneamente así. Y les voy a explicar cómo podemos colocar entonces ya nuestro, eh, nuestros archivos para poder eh, trabajar ya directamente sobre la parte de la animación. Eh, ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno, dos formas eh, importantes eh, para colocar archivos. Ya, ya vimos que para movernos de una composición a otra, nada más tengo que dar doble clic, o moverme acá arriba, ¿sí? eh, o eh, también puedo mover eh, desde acá, ya lo vimos. Y ahora, ¿cómo empiezo a colocar gráficos? ¿No? Yo puedo compartir el gráfico de esta composición, la composición Wolfsburg, tiene esta carpetita y este es su contenido. Entonces yo puedo empezar a trabajar aquí. O me puedo ir a otra composición. Me voy a ir a Composición 2. Y puedo utilizar el material de archivo que ya traje. Hay dos formas de hacerlo. Una es, arrastrándolo hacia acá abajo, automáticamente lo trae a la línea de tiempo. Y por default me va a durar los 4 segundos que eh, incluye mi línea de tiempo hasta acá. Aquí tenemos 4 segundos. Y si se diga, el, el archivo conserva su forma porque la capa y el documento eran del mismo tamaño. Si ustedes eh, también hacen un archivo de diferente tamaño, lo que se recomienda siempre es que traigan el, el, el objeto respetando el tamaño del objeto y no de la capa y no tanto el, el tamaño del documento. Fue lo que hice, si, si recuerdo. Entonces, esto hace que el objeto no se deforme. Lo voy a eliminar. Recuerden que lo arrastré hacia abajo y ahora lo, lo, el siguiente punto sería... Eh, eh, ver qué pasa si lo arrastro hacia acá. La diferencia es que aquí automáticamente me queda en el lugar donde yo lo coloqué. Entonces, eh, si lo arrastran hacia abajo, automáticamente queda al centro del documento. Y bueno, ahora vamos a ver cómo queda el documento en la composición, eh, el, el, el, es decir, el, el objeto que me traje desde Illustrator, pero como composición y no como material de archivo Me voy a la composición Wolfsburg por default me aparece con fondo negro, el fondo ya se puede mover, se puede desplazar los objetos que, que corresponden a esta composición, no el fondo, más bien los objetos que, que, que abarcan todo ese fondo negro, quise decir, y ahora aquí vienen los contenidos. No me aparecen por default para darme la posibilidad de que yo los eh, coloque, ¿no? voy a hacer lo mismo, pero primero voy a cambiar el fondo de mi composición, para, porque como el, el, el objeto era negro, no lo vamos a alcanzar a visualizar. Entonces le voy a dar doble clic aquí, estoy en la capa y me voy a ir a ajustes de composición. Aquí lo que voy a hacer es cambiar el color de mi fondo y lo voy a poner de un color brillante, este color naranja, le voy a dar a aceptar, ahí está mi capa y ahí está mi objeto. No se veía, pero ahí estaba, es lo que les decía, yo ya lo podía mover. Aquí estoy en el modo de edición de mi objeto, si usted le da doble clic, ya se empieza a modificar. De hecho, aquí tengo un acercamiento de lo que vería en esta parte inferior. Aquí tengo, aquí podemos ver, tengo cuatro segundos de duración, lo mismo que tengo en esta parte inferior. Entonces, aquí lo que tendría que estar, ya podría empezar a editarlo desde aquí, aquí se está moviendo mi cabeza de lectura. Lo que tengo aquí es un acercamiento de lo que estaría viendo en la parte inferior. ¿no? Bueno, eh, voy a eh, proceder a modificar mi, mi, mi, mi objeto, ¿sí? Eh, ¿Cómo puedo empezar a... vamos más bien dicho, a reconocer las propiedades de este objeto y después, en, la siguiente, en el siguiente tema, vamos a empezar a animarlo, ¿no? Cada que ustedes colocan un objeto, ¿sí? En una, en una capa, eh, observen que lo que sucede aquí... Aquí estoy en el modo de edición de la capa, me voy a regresar al... al, al observen la diferencia... Sí, acá yo estoy en la composición y aquí estoy editando directamente en, en la capa Layer 1, que es la que está acá abajo y aquí estoy en la composición entonces, si yo le doy doble clic aquí estoy editando toda la composición en bloque y aquí eh, únicamente estaré editando la, la, la información que tengo en esta capa que básicamente es eh, lo que tengo en, en, en el, el gráfico en este caso entonces, voy a regresar a la composición y eh, Vamos a observar que eh, hay propiedades que aparecen por default. Voy a subir un poquito este para que podamos apreciar mejor esta parte inferior. Y eh, tenemos las opciones de punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Vamos a empezar por ver qué es el punto de anclaje. El punto de anclaje es el, el punto central de mi objeto. Vamos a verlo. Eh, voy a darle aquí clic y después voy a desplazarlo. ¿Ya vieron? Punto de anclaje es aquel que se mide a través de mi centro. Y ahí lo estaré moviendo. Entonces eh, lo voy a dejar como estaba. Restablecer. Aquí es para esto es esta opción de restablecer. Vamos a moverlo ahora hacia arriba y hacia abajo. Nos, aparentemente se está moviendo la imagen pero lo que estoy moviendo es este punto, ahorita vamos a ver el punto de anclaje, y lo voy a resetear otra vez, restablecer, ahí está. Ahora, eh, algo muy importante en, en, en, en dentro de la interfaz de After Effects es la, la forma en la que nos podemos ver los, los objetos. ¿no? Entonces Aquí tenemos las opciones de zoom, aquí voy a poder ajustar, es Un poquito más grande en la pantalla para poder entender esto. Aquí está: 25%, 50%, 200%, ya se alcanza a apreciar el pixel. Vamos a ver cómo se vería con resolución máxima completa. Eh, eh, aquí está la diferencia de lo que les comentaba, ¿no? Aquí tengo las diferentes tipos, pero esto obviamente va a con consumir más recursos de memoria RAM y ya se le. Y, poco eh, va a forzar nuestro equipo. Entonces, lo voy a dejar mitad, ahí está, se pues, alcanza de los píxeles, difícilmente vamos a trabajar tan cerca, le voy a dar la opción de ajustar para ver todo lo que tengo en esta composición. Bueno, entonces les decía que otro, otro punto importante dentro de nuestra in interfaz sería con reconocer aquí algunos eh, eh, algunos elementos importantes, no, aquí tengo activas las previsualizaciones rápidas, resolución adaptable o calidad final... Esto va a dar una opción. Aquí sí les sugiero que mantengan esto así para que no se empiece a hacer lenta su, su reproducción cada vez que quieran previsualizar su trabajo. ¿no? Entonces aquí, eh, aquí vamos a poder comutar con cuadrícula de transparencia. Es decir, nada más vamos a ver el gráfico, pero no vamos a ver necesariamente el fondo, que en este caso ya sabemos que era color amarillo. ¿no? Aquí lo de las máscaras, estos, estos temas los vamos a ver eh, un poquito más, así como el punto de interés. Y eh, aquí podemos ver eh, o visualizar cuadrículas, si ustedes sí lo requieren. Eh, también podemos ver reglas para dimensionar el tamaño de nuestro documento. Si quisiéramos ser muy ordenados porque así lo implica nuestro trabajo, pues, entonces ya lo podemos ver así. Y si no, eh, lo dejamos, eh, podemos ir ocultando eh, estas eh, propiedades de visualización. Otro punto importante es eh, el tener la capacidad de visualizar los, nuestros objetos en tres dimensiones, ¿no? que es este. Observen cómo aquí se activaron la X, la Y y la Z, es decir, ya podemos, no vamos a ver objetos en volumen, al menos no, no necesariamente, y vamos a poder, lo que sí podemos desplazar es en tres ejes, ¿no? El eje X, que es hacia arriba y hacia abajo, a partir de, como si en un plano cartesiano, Y, que se mueve hacia izquierda y hacia derecha, y el eje Z, ¿no? que nos va a permitir movernos en un tercer eje. ¿no? Esto es para el desplazamiento de los objetos. Y cuando active esta posibilidad, esta opción, observemos cómo también se activaron aquí los ejes X, Y y Z. Aquí los podemos ocultar o mostrar. Y esa sería eh, una opción muy importante dentro de, nuestro, eh, eh, dentro de las posibilidades que, que, que tenemos en este paquete. La otra opción, que es muy importante y no menos importante, la vamos a ocupar sobre todo cuando estemos animando en 3D, es la de las vistas, ¿no? aquí tenemos eh, cinemas para 3D cinema 4D y esas son opciones eh, eh, que en algún momento vamos a poder combinar con otro tipo de paquetería y aquí tenemos esta, otra opción que es, que es importante eh, las tenía un poquito ocultas, aquí están me voy a acercar un poco, son las cámaras entonces voy a ya, bueno, ya tenemos aquí activa las, este cubito, las opciones en tres dimensiones y Vamos a eh, movernos en, en las diferentes cámaras y en las diferentes vistas. Primero vamos a poner las vistas, vamos a ponerlo en dos vistas. Aquí está. Esta es la vista superior, es decir, cómo se ve mi objeto desde arriba. Nada más vería, pues vería una línea negra, que se tendría que ver así, ¿no? Se ve de perfil, como no tiene volumen, está plana, por eso es que se ve así. no Aquí es donde tengo este objeto. Y... Eh, no se ve prácticamente nada desde la vista superior. Vamos a ponerlo en cuatro vistas. Aquí está visto desde arriba. Esta es la cámara predeterminada, que es prácticamente frontal, aunque no es la frontal. Aquí tenemos la, ahora sí la vista frontal y la vista del lado, que sería esta vista derecha. ¿No? Entonces, y aquí una vez que yo tengo mis vistas voy a poder visualizar a través de eh, diferentes cámaras. ¿no? Otra, otra opción de ver los objetos estas son las vistas, pero aquí tengo cámaras voy a dejarlo otra vez en una vista y voy a moverme ahora hacia donde están las, las, las cámaras vamos a ponerlo en vista frontal sería muy parecido a lo que teníamos superior, también desde aquí puedo moverlo a través de unas cámaras y vamos a vernos a, a vista personalizada aquí está, esta es la que nos, nos, nos, nos va a ayudar mucho para entender eh, sobre todo los procesos de animación aquí vista personalizada entonces esto nos lo muestra como en un, en, en, lo que en términos de arquitectura y en geometría se conoce como este, en verdadera forma y magnitud. Lo vemos en tres ejes. Aquí si yo coloco el puntero, observemos que ya veo eh, cómo se podría desplazar en eje X, en eje Y y en Z. Entonces eh, estos, estas serían las opciones de vista personalizada. Vista personalizada 2 también muestra los ejes pero ya no de la misma forma. Esta es la misma, pero girada prácticamente 180 grados. Entonces, normalmente la ocuparemos eh, sería la vista personalizada aún. Ya después iremos viendo eh, la, las, cómo crear cámaras y cómo restablecer eh, vistas de cámara. Entonces, por lo pronto, voy a dejarlo en, en, en hasta aquí, simplemente porque esto nos va a permitir reconocer los, los elementos de interfaz. Voy a ocultar la vista 3D. Y en el siguiente tema vamos a ver eh, cómo empezar a animar incluso con este mismo objeto. Muchas gracias.